Aunque algo me vaya mal, echo mi sonrisa a pasear. Y si me encuentro con la tristeza, le ordeno que se vaya de mi cabeza. Sigo recorriendo mi camino, sigo y seguiré amando a la vida. Sigo agradeciéndole todo, lo bueno y lo malo de mi destino. Por muy pequeñas que sean las cosas, se hacen muy grandes si les pones rosas. Hasta en pijama puedes estar elegante si le echas alma y sabor al instante.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 y le he hablado al que ha pasado Y hasta me han respondido cantando He atravesado tres países para volver a casa He dormido a pierna suelta y hasta mis sueños Han sido venturosos y me he encontrado A los míos que se fueron y me siento amado Aunque algo me vaya mal echo mi sonrisa pasear y si me encuentro con la tristeza le ordeno que se vaya de mi cabeza